Nos place en este momento entrar en esta segunda hora con nuestro invitado central. Eh, tenemos con nosotros al eh, diputado Pedro Tomás Botellos Solimán. Pedro Botellos, político, profesor, abogado, escritor y un hombre que eh, se ha echado sobre sus hombros la causa del 30% de la administradora de fondos de pensiones. Buenas tardes Pedro, gracias por permitirnos entrar contigo a través de Skype, desde de tu oficina. Bienvenido a nuestro espacio. Gracias, gracias, hermano Roberto, gracias a todos ustedes y por esta invitación que nos hacen al toque del mediodía, ley, de verdad que sí, para mí un alto honor poder compartir por medio de esta vía, de esta red social con ustedes y que podamos pues desarrollar estos temas que son de mucha importancia como lo que tú has sacado específicamente, el tema del 30%, eh, un tema que se ha mantenido en el tapete durante eh, casi cinco meses. O sea, casi cinco meses. No, no había yo visto un tema, ni siquiera una reforma constitucional, que fue una de las luchas que más, más difíciles que yo pude librar en el Congreso con un grupo de congresistas, los llamados los, los diputados de la patria, y, y no fue una lucha tan tenaz como la que hemos llevado con, con la lucha del 10% o es sea, una lucha, es un tema vigente eh, todos los días en la pareja pública, eh, sin que pueda eh, eh, escabullirse nadie de ella, porque estamos hablando de 4 millones 200 mil dominicanos que de una, de una forma u otra están vinculadas a una FP. Eh, eh, eh, Pedro, tú has sido fuertemente eh, criticado. Eh, precisamente por el, el, el tipo de lucha que ha, que ha llevado, sobre el 30%, en medio de esta situación, recuerda que estamos eh, con este estado de emergencia por la pandemia mundial que asusta no solamente la República Dominicana, sino el mundo. Eh, pero esta lucha, que como tú dices, tiene ya unos cinco meses, eh, ¿cuáles son los resultados que tú has visto hasta ahora sobre eh, esta presión que tú le has hecho no solamente al gobierno, sino también a colegas tuyos que, que se oponen a, a, a lo que es esta aprobación del 30% a la AFP para devolvérselo en este momento incluso que muchos eh, están deseosos de que se le den esos chelitos para atrás Mira, Los resultados son eh, son notorios, están ahí nosotros logramos en la Cámara de Diputados cruzar este proyecto, que prácticamente era imposible. O sea, cruzar este proyecto por la Cámara de Diputados era imposible. Imposible porque tú tenías los diputados oficialistas, que son la mayoría, jugándote a la gallinita ciega. Un grupo que sí, un grupo que no. Cuando el presidente de ese partido, Emito Cresmonda, dijo que se oponían rotundamente a la aprobación de ese proyecto, cuando tiene a un gobernador del Banco Central, un funcionario de este gobierno, que se opone rotundamente, cuando tiene el director de la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, un funcionario del Ejecutivo de este gobierno, que se opone cuando tiene el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que se opone cuando tiene a Ode Herrera, que se opone y cuando tiene a toda batería de funcionarios del gobierno opuesto, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, que se opuso rotundamente al proyecto, la misma Comisión de Seguridad Social, que se opuso rotundamente, perdón, de Hacienda, que se opusieron al proyecto, entonces tú dices, es imposible que los diputados oficialistas puedan votar por un proyecto como él. Este. Cuando te vas a la oposición, que la oposición, no todos están de acuerdo contigo, sino tienen sus propio criterio. Por ejemplo, la fuerza del pueblo tenía un criterio diferente al nuestro y era los 40 mil millones. Buscar métodos para no tocar los fondos de pensiones. En cierta forma, se identificaban contigo, aunque a última hora votaron positivamente por el proyecto, pero ellos tenían otra idea con modificaciones. Cuando te va al partido de oposición, que hoy será el partido oficialista, el PRM, más de la mitad del PRM, se ausentó del hemiciclo en el momento de la votación. No quiso votar por el proyecto. Y solamente 10 diputados de ellos votan por el proyecto. O sea, ¿de qué forma podríamos nosotros tener resultados en la Cámara de Diputados si prácticamente teníamos todo en contra? Pero... Gracias a una acción política por la dirección de mi partido, conversé con el ingeniero Pichantún, conversé con el vocero, y en medio de una acción bochornosa, como era la compra de legisladores, yo denuncié que había más de 100 millones para comprar legisladores y votar por el estado de emergencia. Yo me reúno con Chiqui Tú y le digo, el gobierno está en una acción indelicada y tengo de fuente segura que hay una compra de legisladores descarados para aprobar la prórroga del estado de emergencia. El presidente electo, Luis Abinader, le rogó a sus diputados que no votaron por la prórroga. Y si le rogó fue porque un grupo estaba convencido de votar por la prórroga. Yo me reúno con los diputados del PLD, después que me reúno con el presidente, y hacemos un pacto. En el momento, tal vez fue dije, negociación, un pacto, un pacto de honor. Nosotros vamos a votar por el estado de emergencia, responsablemente. Yo sabía que había un costo político y que íbamos a recibir fuerte crítica porque yo voy a denunciar a la compra de legisladores. Y al final yo terminé aprobando el estado de emergencia. Pero lo hicimos responsablemente sobre la base de un pacto. Ustedes van a votar por el 30% y nosotros vamos a votar por, por 10 días. Eran 10 días. Uh -huh. Eran 10 días, lo que pasó fue que en el corredero, el desorden que se armó, ellos pasaron los 17 días, pero eran 10 días solamente, inclusive, el pacto era por una semana, pero después quedamos en 10 días. Al final, le aprobamos los 17 días, producto del caos que armó el PRM en el hemiciclo, en donde me vociferaron de todo porque nosotros votamos el Estado de Emergencia a favor de que ellos votaran por el 30%. Hoy yo me doy el honor de decir, en la Cámara de Diputados yo lo logré. Ahora, en el Senado de la República eso otra etapa. Yo no soy senador, yo soy diputado. La mayoría de los senadores que salen están disgustados conmigo, como bien tú lo has dicho, Robert, están disgustados conmigo, y ellos, en cierta forma, inclusive en estos días nos encontramos en el Salón de la Asamblea, en donde analizamos los, las actas de elección del presidente y vicepresidente de la República. En ese encuentro, muchos senadores me manifestaron su descontento y otros me saludaron muy frío. Me dieron el saludo, pero muy frío, producto de la presión que nosotros hemos ejercido. Hicimos una manifestación frente al Senado, pero yo no puedo hacer otra cosa sí. que no sea utilizar los mecanismos de presión social, porque yo no soy senador. Sí, eh, eh. Y donde yo tenía que pelear, que me embrujé con los guardias, porque estaban impidiendo que nosotros entráramos este cartelón al hemiciclo. ¿Ustedes lo recuerdan este cartelón, Sí, ¿verdad? sí, sí. claro. Preci precisamente, eh, Botello, precisamente, dos puntos y te decía al principio eh, que fuiste fuertemente criticado eh, en, en, en, en muchos sectores de, de la población por el tema de que eh, a principio todos ustedes los diputados estaban en contra de extender eh, el, el estado de emergencia recordemos que los senadores por ser mayoría eh, en este momento del partido de gobierno eh, aprobaban eh, siempre eh, la extensión de estado de emergencia entonces al ver que en el caso tuyo personal que fuiste tan agarrido Aprobaras, entonces ahora tú aclaras que fue una, un pacto de honor entre el gobierno y, y los eh, diputados de gobierno para que aprobaran eh, eh, el, el 30%. Ahora bien, está en, en revisión en la Cámara, eh, en el Senado, en la Cámara Alta, eh, esta aprobación. Ahora que hay un cambio, este próximo 16, estamos a unos eh, 12 días. Eh, para que entren nuevas autoridades. Tú sigues como diputado, pero entran una nueva eh, camada de diputados y senadores en su mayoría del partido oficialista. ¿Crees tú que estos senadores nuevos puedan eh, ya eh, cristalizar tu sueño y eh, de muchos dominicanos, del 30% de la AFP? La aprobación del 30% es inminente, inminente porque la situación económica que vive la República Dominicana te dice a ti que esta pandemia lo menos que pueden hacer los senadores es poner el oído en el corazón del pueblo pensar que ese pueblo no tiene las mismas condiciones que ellos porque ellos tienen, nosotros tenemos buenos salarios tenemos muchos problemas resueltos pero nosotros no podemos dejar que el pueblo esté a merced de las canogías, de las dádivas de los legisladores. Nosotros tenemos que dar las condiciones para que ellos puedan, sobre su recurso, ser autosuficientes. Alguien me preguntó, la periodista me preguntó, eh, o me cuestionó y me dijo que no era posible que yo les resolvieron el problema del gobierno cuando era un problema del gobierno. No, el problema de las necesidades del pueblo es el pueblo. El gobierno tiene responsabilidades con el pueblo, o si sea, el gobierno no cumple con sus responsabilidades. El pueblo, los hombres y mujeres, los padres de familia, las madres de familia, no se van a quedar con los brazos cruzados, no se van a quedar con los brazos cruzados estando que el gobierno venga a resolver su problema, pero que no se pueden tocar los fondos de los trabajadores para resolver la crisis con el dinero de los trabajadores, bueno, pero si el Estado Dominicano no viene en mi auxilio si están repartiendo funda a su gente solamente no es verdad que el plan social va a repartir funda a 11 millones de dominicanos entonces, hay 4,200,000 millones que tienen sus ahorros en esas AFP que lo van a utilizar en 15, en 20 años y que luego esas cuentas se van a recapitalizar con la misma ganancia que tienen las AFP, que necesitan acceder a su fondo. Entonces, el único lugar donde, donde, donde buscar ahora mismo un menudo, un dinero que se pueda resolver, por lo menos los problemas de dos o tres meses, es en los ahorros que tienen en las AFP. Eh, eh, no me digas pero... la mejor excusa. Sí, eh, eh, Botello, ¿por qué, qué, ¿cuáles son los sectores que tú entiendes que dicen porque hay economistas, incluyendo ahorita mencionaba eh, el administrador del Banco Central eh, Alviso que dice que es imposible Esta económicamente es sacar el 30% eh, de la AFP porque esto podría traer consecuencias eh, eh, catastróficas para la economía según las palabras eh, del gobernador del Banco Central además de eso hay empresarios eh, que se oponen a que se le entregue ese 30% de la AFP a, a los eh, eh, recaudadores, a los que aportan, mejor dicho, eh, eh, eh, de, mensualmente de su salario para este fondo de pensiones, un fondo de retiro. Eh, eh, ¿Cuáles son? Mira, los, eh, ajá Yo soy, como hiciste en mi presentación, yo soy abogado, soy profesor, ese ha sido mi, mi ejercicio toda la vida. Fui profesor antiguo abogado. Me he dedicado al ejercicio del derecho, ahora en la política. Yo no soy economista, pero yo, yo no comprendo cómo es posible que Héctor Valdés Alviso haya tenido tanta suerte con cuatro gobiernos con los gobiernos del presidente Balaguer ahí era, ahí era otro economista hace 25 años atrás en los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer teníamos otro Héctor Valdés al mismo. porque okay. esos gobiernos de Balaguer no tomaban prestado se manejaban con el ahorro interno todas las obras que hizo Balaguer que se le llamó el presidente de Marín y Cemento la hizo con el dinero de el ahorro interno del pueblo dominicano. Lo, el sistema de reparto, el gobierno de Balaguer, que es el viejo sistema de reparto del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, era un sistema que funcionaba porque le construyó a los trabajadores 20 hospitales, 20 hospitales y le daba medicamento a la gente. En los gobiernos de Balaguer, en el viejo sistema de reparto, ¿verdad? Quienes no tenían las 360 cotizaciones le completaban en una caja, usted hubiera comprado en una caja, medicamentos, seguro médico, hospitales, con esta revolución de esta ley, yo no entiendo jamás, se supone que iba a ser mejor, con un gobernador ya en otra época, en los gobiernos del presidente Fernández, en los gobiernos de Nilo Medina, ahora en los gobiernos del PRM. ¿Cómo puede tener tanta suerte un gobernador que hoy no puede repetir lo que hizo con el gobierno del presidente Joaquín Balaguer? Ahora dice que la economía se mantiene con el dinero de los trabajadores. ¡Qué aberración! Que si el dinero de los trabajadores se desembolsa, esos 174 mil millones, la economía va a caer, va, va a regresar al 2003. Que la emisión de moneda se va a disparar en un 64% por encima de los niveles de los actuales. Que la presión de la tasa cambiaria va a, a generar una inflación. El dinero de los trabajadores. O sea, que ahora el dinero de los trabajadores es, es el sustento de la economía dominicana. Con ellos se pagan los déficits fiscales. Pero ese dinero de los trabajadores no es importante para los trabajadores. Resolver en parte sus problemas, pero sí para resolver el problema del Estado Dominicano. Eso dice el señor gobernador. Entonces, ¿qué opinión le puede merecer a cualquier simple ciudadano sin conocimiento de economía, de un ciudadano que estudió la economía y que ha sido gobernador de cuatro gobiernos? Ese es el gobernador que tenemos y que los gobiernos, inclusive, ese gobernador... El día 15 de agosto del año 2002, un día antes, él y su equipo económico se autoliquidaron con más de 500 millones de pesos. Pensando ellos, que el día siguiente el presidente Danilo Medina lo iba a sustituir. Sin embargo, fueron ratificados en sus funciones. Esos 500 y pico de millones de pesos, de autoliquidación y pensiones, ¿en dónde quedaron? El presidente Medina nunca explicó ni el gobernador al día de hoy. Pero todavía, con este gobernador que tiene la economía sustentada en el sudor de los trabajadores y en el ahorro de los trabajadores, porque el 80% de ese dinero de las AFP está en manos del, del, del Banco Central y sí. en manos de, de Hacienda, señores. Sí. Ustedes, mire, mire Toda esa gente viene de estar preso por esta estafa, este vulgar robo al pueblo dominicano. Ese gobernador que tiene la economía sustentada en el, en el hombro de los trabajadores, que le niega a los trabajadores su dinero, es el gobernador a quien en un tuit de decreto el presidente electo ah, le ha pedido... Eh, eh, eh, no ha designado, no. Le ha pedido que... ¿Crees tú que, ¿Crees tú que entonces eh, el presidente electo Luis Binader... En ese aspecto, porque en otro ha sido eh, incluso elogiado por la designación de los ministros de su gabinete, pero en ese aspecto, ¿crees tú que fue un paso errado por parte del presidente electo Luis Abinader ratificar a, a Manuel viso en, en, en el Banco Central? Desde luego, porque una persona que, que, que no tiene una reserva, o sea, ¿dónde están las reservas del Banco Central? ¿Cómo es posible que los, el dinero de los trabajadores se imponga a la reserva del Banco Central? ¿Cómo es posible que en el Congreso Nacional, al día de hoy, hay una ley para recapitalizar el Banco Central? Una ley para recapitalizar el Banco Central con el gobernador que Luis Abinader en un tweet le ha pedido que acepte, por favor, sea el gobernador de su gobierno. Entonces, eso es un poco, un punto oscuro de... Las buenas designaciones, como esa de ayer, el Limber y las dos de la Vega en el Plan Social, que son personas muy destacadas, el mismo caso de París, un muchacho joven en la, en la administración de la presidencia y otras, y otras designaciones, el caso de Aito Bisono, no, en el Instituto de Comercio, muy buenas designaciones, pero esa designación del Banco Central es un foco oscuro, es un punto muy oscuro ...de las designaciones que está haciendo mi amigo, mi amigo, porque es mi amigo, el presidente Luis Abinader Ese es un poco es. oscuro que él tiene que resolver, él tiene que desistir de esa decisión. por una persona que le está pidiendo al Congreso Nacional una ley para él recapitalizar, ¿dónde está la reserva que él, que él dijo que tenía el país en el Banco Central?, y están pidiendo recapitalización, una ley de recapitalización. ¿Dónde están las reservas? En donde dicen que no le pueden entregar a los trabajadores su dinero. Entonces, esa es, el, esa es la clase de gobernador que se gastó este gobierno. El gobierno pasado y el gobierno que todavía no, no entra. Así es. Eh, Pedro, originalmente la ley de seguridad social, específicamente en el tenor del 30%, no fue una, una pauta para, no es un fondo de emergencia, está específicamente claro para cuando el trabajador termine su vida laboral. Entonces, esto del 30%, si se hace el desembolso, no sería una solución a corto plazo, porque vamos a ser sinceros, aquí el promedio de una pensión cuando una persona se retira es de 5 mil pesos. Entonces, ¿por qué no eh, augurar esos esfuerzos en reestructurar esa ley que es un negocio, esa ley es un negocio que no garantiza absolutamente nada? ¿Por qué no trabajar en la reestructuración de esa ley y así mejorar la calidad de la misma a largo plazo? Marilei, tú tienes una visión muy amplia del problema. Y yo realmente te felicito tanto a ti como a Roberto porque ustedes eh, se han empoderado de este tema. De verdad que sí. Y, y, y, y, y, y yo, igual que todos los trabajadores, estamos muy agradecidos de, de, de comunicadores que enfoquen el tema con objetividad. No sean comunicadores que lo manden las AFP porque tengan algún aduncio colocado que la patrocina. Entonces, tú has dado en el clavo. Lo primero que estamos planteando es una reforma integral a la ley de seguridad social, que ni es segura ni es social. Una Ajá. reforma integral, de arriba a abajo. No solamente para ver las AFP y su beneficio, sino también para ver el fondo de riesgo laboral. Que de aquí se sacaron 14 mil millones de pesos en la pandemia para cubrir los, los gastos de fase 1 y fase 2 de las empresas, para cubrir los gastos de prueba de COVID, de allí, y también para ver el sistema de, de salud, las ARS, otra estafa, otro atrás hay que verlo. Estamos hablando de una ley de seguro de desempleo y suspensión laboral que contempla la propia ley de seguridad social, solamente la, la enuncia, pero no, no la instituye como tal. Hemos presentado la propuesta del Congreso, pero también esa misma AFP. ¿Por qué siete AFP? ¿Por qué no la pluralidad de AFP? Que cualquier institución que cumpla con los requisitos constituya su AFP. Por ejemplo, el Central Romana como empresa Casa de Campo. Ellos hicieron su propia AFP para sus trabajadores, que es la AFP Romana. Es una AFP de los trabajadores del Central Romana, de la empresa, de aquí y del este. Que citan, si en Santiago hay una empresa que garantice una multinacional de esta su AFP, que se la haga a sus trabajadores. Pero no entregar el dinero a estos bancos, o popular, AFP Popular a un banco. A AFP Reserva es otro banco. A Crecer es otro banco. Nacer es otro banco. Siembra es otro banco. Todas son bancos. La mayoría son bancos, entonces pluralidad, Entonces, yo creo también desde el punto de vista de que el sistema la ley transitoria hoy bien tú lo has dicho ¿vale? resolver el problema momentáneamente no es no es la solución, pero tenemos que salir de este momento para llegar donde queremos, la situación económica es como que yo estoy como que ahí en medio de un pantano donde hay tierra movediza y tú llegas y me dice que porque yo crucé por ahí. Si yo estaba mirando que eso era de la movediza, que mira que, que me pasó por no escucharte. Yo en ese momento no quiero que tú me digas ninguna réplica. Solamente quiero que tú me des ayuda, que tú me saques de allí. No que tú me des un sermón de por qué yo crucé por ahí, que por qué yo no estaba mirando, que por qué yo no advertí. No, no, no, no. Ahora mismo yo necesito, Mariley. Que tú me pases la mano amiga, me saque del, del pantano, antes de tu sermón. Es eh, un paralelo, decir, bueno, ahora mismo con la ley, se va a resolver el problema momentáneamente, sí, momentáneamente, es una ley inclusive transitoria, transitoria, porque es un, es un, es un retiro único y anticipado, pero por lo que, en lo que la hecha y viene, y Botellos y otros legisladores en el Congreso llevan la lucha de una ley que en 20 años no ha sido reformada y que la única vez que se reformó fue recientemente para darle más beneficio a las AFP. Obviamente va a requerir de un empeño muy fuerte. Imagínense usted que al principio de la introducción se hablaba de que hemos recibido muchos ataques, no solamente ataques, en, en el término de que hemos aglomerado personas, sino sí. que se han procurado, se han procurado desacreditarme y agredirme hasta físicamente, porque yo fui agredido físicamente, sí. por eh, los policías, eh, eh, botello. y ¿qué pasó? No pasó nada, sí. no pasó nada, botello, eh, no pasó nada. A mí eh, me agredieron, me tiraron bomba, me dieron un golpe, me ¿qué me hizo el Congreso? Mi, mis, mis, mis hermanos, ¿qué hizo la autoridad? No hicieron nada, ¿por sí. qué? Porque la causa... Eh, para ellos fue bien lo que eh, se hizo Botello, tenemos ya que, que irnos a una pausa y no quiero irme sin antes precisamente abordar el tema eh, de esa marcha que tú convocaste eh, frente al Congreso eh, donde en medio de, eh, de esta pandemia y el tema del COVID-19 eh, fuiste criticado por eso ya lograste que la Cámara Baja eh, pues diera su visto bueno a la, al 30% eh, la Comisión del Senado todavía eh, no ha dado eh, sentencia sobre esto. Si no se aprobó en el Senado, ¿continuaría tú la lucha y volvería a hacer una marcha hacia el Congreso para que eh, sea aprobado ese 30% de la FP, que se ha devuelto ese fondo a, sus, eh, a, a la población que está eh, mensualmente eh, derrogando de su sueldo? Yo soy un hombre que abrazo causa. Y cuando yo abrazo una causa hasta que yo no la vea terminar, yo no me retiro. La lucha del 30% es hasta el final. No importa cuánto se retire, no importa cuánto ve la espalda, no importa cuántas decisiones haya, no importa en cuántos trabajadores no crean. Pedro Botello es un hombre de convicción firme y yo creo en esta lucha y esta lucha la vamos a llevar hasta el final. Vamos a convocar cuanta mancha tengamos que convocar, pero no solamente convocarla. Cuando yo convoqué en Puerto Plata, yo estuve allá. Cuando yo convoqué al Palacio Nacional, yo estuve al frente. Cuando yo convoqué para el Senado de la República, yo estaba al frente. Cuando yo convoqué al frente al Congreso, de las ambas cámaras, yo estaba allí. Cuando yo convoqué a la vigilia en todas las AFP, yo iba adelante con una vela, Pero no solamente yo, en cada uno de esos encuentros, yo estaba acompañado por mi familia. Y nos expusimos, me acompañaron. Yo no mandé a los trabajadores que se fueran a contagiar. Yo fui con los trabajadores a recibir también el contagio si era necesario. Yo igual que ellos, puse mi vida. Precisamente, eh, Botello, tengo tiempo encima, pero precisamente... ¿Tú crees que sea yo, prudente? Yo, yo quiero hacer una pregunta breve. Aunque ah, okay. adelante, veloz, porque tenemos el tiempo de irnos a la pausa. Sí, países latinoamericanos como Perú, Chile y el mismo México han ya eh, desembolsado parte de la administración de fondo de pensiones. Si el PLD, que era mayoría de diputados, bueno, actualmente lo es incluso, eh, hubiese aprobado esa ley de que efectivamente se desembolsara se el 30%, ¿usted cree que el resultado electoral hubiese sido distinto? Totalmente, totalmente, si hubiese reivindicado con el pueblo y en cierta forma ante una acción generosa de entregar a los trabajadores su dinero, el pueblo lo iba a tomar de buen agrado, porque este es un momento que ha sido muy difícil, uh -huh. un momento de pandemia, un momento de crisis económica. Y, y cuando tú eres solidario con, con una persona, obviamente existe una acción de gratitud. Y el pueblo de una u otra forma, eh, Iba a ponderar la decisión del PLD de poner en sus manos 174 mil millones, casi 200 mil millones de pesos. Fíjense qué dice el Banco Escocia en Chile, que esto va a dinamizar la economía. Entonces, el Banco Escocia en Chile es el mismo banco que está en República Dominicana, son sí. bancos diferentes. Y aquí, en donde se van a entregar 200 mil millones, no va a activar la economía. En Chile sí. Entonces, todo esto. Le iba a beneficiar el PLD porque la economía, el pueblo, iba a estar en abundancia, ni va a sentir la crisis. 200 mil millones, ni siquiera en cinco navidades juntas, Si iba a sentir tanto dinero. En bueno, crisis. sí, pero. O sea, gracias, eh, pero no, tenemos, pero veloz, le toca tenemos, veloz. Tenemos que irnos y agradecer a, a Pedro sí, Botello, ¿no? 200 mil millones en la calle. Sí. En la calle, 200 mil millones en la República Dominicana, aunque no sean tuyo, pero en la calle, caminando, como sí. el chilipero, como el coquero, Pe el chilipero. Pedro, todo el mundo iba a recibir el primo, la mujer, el sobrino. Pero, no va, vamos a tener, vamos a tener, Pedro, gracias, vamos a tener que invitarte de nuevo, porque tenemos que irnos ya a, a la pausa, eh, agradecerte, ¿no? Estos minutos y que nos aclarara. Eh, eh, algunos sí. puntos, ya vamos a invitarte luego, luego eh, para eh, seguir eh, debatiendo este tema que hoy no, está señor, no que no sí. es tan importante para todos los Gracias a Pedro Botello eh, por estar con nosotros, diputado de la República, eh, por la Romana.